Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La siguiente pregunta viene desde Sevilla. Giralda nos pregunta, ¿debo podar mis autoflorecientes? Hola Giralda, por lo general no es recomendable realizar podas en plantas autoflorecientes, ya que las estresará generando problemas en su corta fase de crecimiento. Las plantas autoflorecientes por lo general suelen tener de dos a tres semanas de crecimiento. Durante estas semanas, después de haber germinado, van desarrollando tanto sus tallos como sus ramas y hojas para crear la estructura que le permitirá desarrollar de forma correcta sus flores. Durante estas tres semanas, sobre todo en la segunda, antes de la prefloración, es cuando podrías implementar algún tipo de poda en plantas autoflorecientes. En este momento, dependiendo según la variedad que hayas escogido, la planta deberá tener entre cuatro y cinco nudos. Si las realizas te recomendamos que sean siempre podas bajas, de ramas menores cortadas con las manos, siempre limpias como se hace en la poda FIM, para ayudar con la presión de los dedos a la cicatrización en los puntos de las ramas que hayas cortado. De esta forma reduciremos el tiempo de estrés para las plantas ya que en este tipo de genéticas es crucial. Lo que debes de tener claro es que son miles los factores que pueden influir en el correcto desarrollo de las plantas autoflorecientes tras la poda. En concreto, la experiencia y el conocimiento con la variedad autofloreciente con la que estés trabajando te dará el resultado. Recuerda, solo realizarla en ejemplares sanos que no hayan sido dañadas o hayan tenido un crecimiento mermado o lento, ya que correrás el riesgo de que se queden atrofiadas intentando recuperarse y no puedan crecer todo lo deseado. Si es la primera vez que vas a realizar la poda sobre una variedad autofloreciente te recomendamos que la realices en solo una planta del cultivo para comparar con el resto de las plantas si funciona o no. De esta forma tendrás toda la información en tu mano para decidir si realizar la poda en autoflorecientes. Si lo que quieres es un autofloreciente con un crecimiento al que domar, la deimos de nuestros colegas de Udashids te encantará.